Hoy, hoy os traigo un cuento un cuento relacionado con un monstruo os voy a contar el cuento del monstruo de colores de Ana Llenas, Editorial Flamboyán. este es el monstruo de colores hoy se ha levantado raro confuso, aturdido no sabe muy bien qué le pasa ya te has vuelto a liar no aprenderás nunca ¡Menudo lío que te has hecho con las emociones! Así, toda revuelta no funciona. Tendrías que separarlas y ordenarlas, cada una en su bote. Si quieres, te ayudo a poner orden. La alegría es amarilla. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol y parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas Y quieres compartir tu alegría con los demás La tristeza es azul La tristeza siempre está echando de menos algo Es suave como el mar Dulce como los días de lluvia Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo o sola y no te apetece hacer nada La rabia es de color rojo La rabia arde a rojo vivo y es feroz como el fuego quema fuerte y es difícil de apagar Cuando estás enfadado o enfadada ¿Crees que se ha cometido una injusticia? ¿Quieres descargar la rabia con nosotros? El miedo... El miedo es de color negro El miedo es cobarde Y huye como un ladrón en la oscuridad Cuando sientes miedo te vuelves pequeña y pequeña y crees que no podrás hacer nada de lo que se te pide. La calma es de color verde. La calma es tranquila como los árboles y suave como las hojas al viento. Cuando estás en calma, Respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Ordenadas, funcionan mucho mejor. Amarillo es la alegría. Azul es la tristeza. Rojo es la rabia. Negro es el miedo. Verde es la calma. Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? Oh, estás de color rosa. Mm, ¿Estarás enamorado? ¿Y color incolorado? Este cuento acaba. <risa> no olvides suscribirte